Podemos dar el paso del comercio más tradicional a e-commerce y marketplaces y otros canales digitales en el caso en el que tenga sentido para nuestro negocio, que luego veremos qué, qué casos pueden ser estos. Y tenemos aquí un equipazo de, de primera, lo voy a ir presentando según me salen a mí en, en la pantalla. Es por un lado a Pablo Renot de Evolution y Universidad de e-commerce y muchas otras cosas. Hola Pablo. Buenos días, ¿cómo estáis? Pues bien, siempre con esa energía. Tenemos también a José Luis Ferrero, que, bueno, es otro grande del e-commerce y de, está en, ahora en v de shop. Eh, muchas gracias, José Luis. ¿Cómo estás por ahí? Fenomenal. La verdad es que en, en esta situación de crisis, trabajando muchísimo y, y aprovechando para también formarme y, y compartir en podcast como el que nos has invitado. Muchas gracias. Gracias a ti. Y a, para acabar tenemos a Fabián López, que también es otro, que está metido en mil fregados e-commerce, entre ellos Turrones y Dulces, que es un e-commerce, y por el otro lado la parte de formación en que es e Master, ¿verdad, Fabián? Sí, así es. Ahí andamos en, este, en esta época de confinamiento, que no sabemos ya dónde meternos, en, en todos los rincones de casa. Ya tenemos la casa ya más limpia del mundo. Hemos encontrado cosas que no sabíamos ni que estaban, en fin. Nada, nada. Sobreviviendo al confinamiento eh, A es. todos los que estáis escuchando, viéndolo en directo ponernos las preguntas que queráis que las iremos trae, tratando ¿Vale? Y para empezar, para si alguien no conoce, alguno de nuestros invitados de hoy, voy a pedir que se presenten ligeramente, ¿no? De que nos pongan el contexto de quiénes son y qué están haciendo y luego nos metemos en, en, a darle caña. Pablo, empiezas tú Bueno, pues venga Buenos días, ¿cómo estáis? Pablo Renaud Llevo 21 años ya casi dándome tortazos en negocio online y pues con la tontería ya hemos aprendido alguna que otra cosita de cómo hacer las cosas. Eh, en los últimos 10 años he estado lanzando la agencia Evolution, donde pues ayudamos ahora ya a marcas bastante grandes a hacer negocios online. Y como decía Corti, pues en ratos libres hago de todo. Eh, hemos lanzado hace cuatro años universidad e-commerce e para ayudar a las empresas no tan grandes y a la gente que quiere empezar en e-commerce. E eh, escribo también novela de ficción a ratos y algún que otro libro sobre Amazon. Y yo creo que doy clase en todas partes donde se puede dar clase porque <risa> me encanta la divulgación. Entonces, cada vez que tengo un ratito lo que hago es me pongo delante de gente y les cuento historias, que es lo que más me gusta. Así que encantado de estar aquí una vez más. Gracias, Corti. No, gracias a ti. José Luis, cuéntanos un poquito también sobre tu background. Muy bien. José Luis Ferrero, eh, soy un tío de negocio. Me encanta el desarrollo de negocio y, y en los últimos años, pues yo creo que desde hace un poquito más de 10, eh, viviéndolo en clave digital y disfrutándolo y, y en la ola. Eh, primero en Philips como e-commerce manager y desde hace un poquito menos de un año en, en de Shop. Y ahí lo que hacemos es eh, ayudar a compañías a vender, sobre todo en marketplaces y a operar sus propios e-commerce. También me apasiona, como a Pablo, la formación. Y también escribo. Y en formación, pues eh, doy clase en, en SIC, donde dirijo el máster de marketing digital. Mucho profe por aquí. Y para acabar, pues, otro, otro que también está en formación, Fabián, cuéntanos. Sí. Bueno, yo soy, yo soy profesor. Soy profesor de. No, no sé si lo sabe mucha gente, lo suelo comentar también. Yo... Yo doy clases en instituto, en FP, y después montamos Ecomaster. en el año 2010 fue, empezamos en la Universidad Miguel Hernández, en lugar de, de ser un máster de la universidad, decidimos crear una marca propia, y empezamos ya en aquella época, ahora estamos también en la, en la Red Juan Carlos, en la Universidad de Alicante, etcétera, etcétera. Y, y bueno, yo empecé con el mundo del e-commerce un poco no sé, no sé cómo decirlo, por obligación, por decirlo de alguna manera, porque eh, yo vengo de, de empresa familiar, fábrica de turrones eh, y no sabía, yo estudié telecom en Valencia, o sea, a mí realmente el, el negocio nació no en Valencia, en la, en la UPV, porque para pagarme los estudios tenía que eh, vender turrón y como allí ya tenían sus, sus anillos de fibra óptica y los BDLs y todo el mundo tenía internet, pues decidí hacer un HTML así sencillito. Siempre suelo contar la, la anécdota, porque me, me resulta graciosa, de que ya en aquella época, no sé si os acordáis de Airtel, sí, que, sí. que bueno, si tenías un correo en Airtel, te mandaban un SMS. <risa> y yo, en el año 2000 recibía los pedidos por, por SMS en, en el Alcatel <risa> este OneTouch. Wow. Sí. Y entonces, como también los, los catálogos eran muy caros, porque valían 2000 pelas o por ahí, yo, yo iba despacho, o sea, los profesores que a mí me evaluaban, eh, yo iba vendiendo burrón al director de la escuela y tal, y, y nada, o sea, dejaba el catálogo y después iba a recogerlo y tal. Y al final, pues claro, me cansaba y perdía los papelitos Y al final decidí, pues, montarlo sin carrito de la compra. Y después, ya en el año 2008-2009, que creo que no estaba ni prestación, ni buco mes, ni nada, eh, pues dije, voy a montar una. Una tienda, con carrito. Y caí en la suerte o en la desgracia de, de ver en un blog americano Magento. O sea, ahí estaba Auscommerce, vi el roadmap de osCommerce y dije, madre mía, que esto no va a ningún sitio y empecé con Magento. O sea, pero claro, que yo era un era un desastre. Era la versión 1.1 <risa> y sufrí muchísimo. Y, y nada, como Tienes también así la, la manía de ser técnico, de ser programador, pues perdí mucho tiempo intentando arreglar bugs y tal, hasta que al final decidí pasar un poco más a la parte de negocio y de, y de, de analita y de tal. Y es cuando la, la empresa empezó a crecer. Con mis ahorros ya contraté a un diseñador, porque los diseños los hacía yo, y era un desastre. Y también un programador, que, el que es que no había programadores ni nada en aquella época de... Yeah. ...de Magento y, y cogí al del foro que había de Magento en aquella época y, y lo hice. Y así es un poco el, el resumen. También a día de hoy, aparte de las clases, que es prácticamente el 90% de, de mi tiempo, eh, asesoro a comercios a través de ConfeCommerce, que es la confederación de, de comerciantes de aquí de la comunidad valenciana. Me contrataron para ir a los comercios presencialmente y, y analizarles su situación de, bueno, de por qué no venden o por qué venden o qué pueden hacer en el mundo digital. Y he hecho prácticamente unos 100 comercios in situ, ¿vale? He tocado de todo, o sea, desde carnicerías hasta tiendas de muebles y cada uno tiene su, su parte especial. Y aparte también tengo una empresa de turismo, de alquiler turístico, que no sé qué vamos a hacer ahora también en Eso no en me lo sabía. Sí, sí, no, por pues eso, que con, con mi hermano tengo una empresa de, pues eso, de, tenemos alguna vivienda y, y vamos alquilando y, y todo eso. Así que vamos, este verano será divertido, he visto que ahí en Madrid prácticamente todo el tema de Airbnb está pasando alquiler eh, normal, anual, sí. así que bueno, nosotros estamos aquí en Costa, no sé, ya veremos cómo va el tema. A ver cómo va yendo. Eh, pues, como veis, tenemos a tres experimentados del e-commerce en distintas vertientes, ¿vale? Antes de empezar a profundizar en cómo distintas formas que tenemos ¿no? de pasar del comercio al e-commerce, quería preguntaros a los tres por iniciativas que ya tenéis lanzadas para ayudar al comercio a, a digitalizarse. Lo digo porque... Sé que todos, desde una perspectiva u otra, estáis eh, aportando valor ahora mismo a, a la sociedad, a la comunidad, con distintos tipos de iniciativas. Lo mismo, si quieres, empezamos por Pablo, por, por el orden que tengo en pantalla y seguimos. Cuéntanos, Pablo. Venga, pues eh, sí, estamos intentando hacer todo lo que se nos ocurre y está en nuestras manos. Hoy justo lanzamos, eh, y lo tenéis en E-Commerce News desde Evolution, un plan de ayuda que básicamente es, eh, estamos intentando entregar tiempo a la gente, ¿no? Hemos pensado que yo al final, eh, eh, el tiempo es lo más valioso que hay, y estoy intentando reservar parte de mi tiempo para ayudar, dar consejo y consultoría gratuito a quien lo necesita, a quien no sepa por dónde tirar, a quien de verdad quiera dar el salto ahora, pero tenga, eso es lo mejor que hay. Si tienes ganas y voluntad, que no sea porque te falte consejo, experiencia o, o guía. Entonces, eso lo hemos lanzado esta misma mañana y, como os digo, lo podéis leer en e-commerce News. Desde hace unas semanas estamos también como locos en Universidad de e commerce haciendo todo lo que se nos ocurre. Hemos lanzado una plataforma que se llama tedevuelvoelfavor.com. Ahí estamos intentando hacer ver las historias de la gente que está yendo un poquito más allá. Foco principal pues en la gente del sector sanitario que está ayudando, pero también foco muy especial a la gente del sector servicios en general que está dándolo todo. ¿no? Yo empecé a escuchar historias... Y a mí las historias me encantan, pues de restaurantes que no pueden abrir por mandato, pero que todas las noches ponen comida fuera de su local para que los camioneros que están como locos de llevando comida a la gente pues puedan parar, tomar un tente en pie y seguir. no O empecé a escuchar historias de comercio. Pero no pueden Vender porque están cerrados por mandato y están haciendo lo posible por llevar comida a la gente que la necesita porque es gente dependiente o sin movilidad o sin capacidad de, de hacer la compra o de cocinar. ¿no? Entonces, bueno, pues estamos intentando en esa plataforma dar a conocer a estos comercios. Entonces, esto no es e-commerce todavía, pero es bueno saber que lo están haciendo y darles visibilidad. Y, por último, lo que estamos haciendo ahora hablar con todas las cámaras de comercio desde Universidad de e-commerce y yo creo que la semana que viene saldrán ya las primeras iniciativas. Estamos lanzando planes aceleradísimos de eh, primero pensar y luego ejecutar de forma muy ligera eh, canales digitales, que puede ser montar un Shopify y tirar para adelante, puede ser abrir marketplaces y tirar para adelante, puede ser WhatsApp y tirar para adelante. Hay mil formas. El digital al final no es solo poner una tienda online y a, y a vender. Eso es camino más difícil, de hecho. Entonces, estamos viendo cómo, desde las cámaras de comercio de las entidades que tienen las bases de datos de los comerciantes, les podemos echar una mano. Entonces, yo creo que eso va a ser de lo más, eh, así, interesante que hagamos y ya espero poder contaros la semana que viene. Oye, muy interesantes iniciativas en, en todos los ángulos. José Luis Ferrero, también desde VDSOP, lanzaba el otro día una iniciativa muy potente. Cuéntanos un poquito. Sí, bueno, yo coincido plenamente con Pablo. O sea, en, en estos momentos, eh, si cabe, hay que ser mucho más estratega que, que poner a invertir toda la, toda la carne al asador, sino que hay que pensar muy bien lo que haces en digital. Y, y hablando con gente, hace yo creo que hace, hará 8 o 9 días que la lanzamos, pues veíamos que, que Mercadona estaba haciendo grandes iniciativas, que Zara también. Nosotros no somos ni Mercadona ni Zara, pero sabemos hacer algo que es... Vender en, en marketplaces. Hablando con gente que decía, Joder, estoy estoy muy preocupado, tengo que pagar facturas, tengo stock, pero no puedo vender, ¿qué hago? Entonces, pues lanzamos la iniciativa para, eh, si alguna empresa tenía producto que era de primera necesidad en este momento eh, para la salud, que nos lo dijera y gratuitamente le hacíamos toda la incorporación... En, en marketplaces para que el producto se pudiera se pudiera vender. Y si estaba cerrada y no podía operar y, y entregar, pues que lo pusiera en los almacenes que nosotros hacíamos esa labor. Entonces, ahí, ahí, si quieres, te, te cuento un, un poquito un sí. caso. Hemos tenido una empresa que, que fabrica geles, eh, no, nunca me acuerdo cómo se dice hidro, hidro no sé qué, los que ahora mismo hacen falta... Eh, en todas partes, eh, de tamaño industrial, que no tenía distribución digital, y estamos con ellos haciendo todo lo que sería el, el que se pueda vender online y, y hacer llegar a la gente que, que mucha falta hace. Y además, pues luego ves como, como comentaba Pablo, ¿no? Ves, la, ves cada historia. En este caso es una persona, el, el dueño, pues es, eh, está pasando el corona, está, está aislado, estamos comunicando con forma como buenamente podemos para, para que el producto llegue a donde hace falta. Y luego también otro perfil de empresas con las que trabajamos eh, son aquellas que, que tienen la otra circunstancia. ¿no? Que no es que tengan un producto esencial ahora mismo, que es un producto maravilloso pues, de alimentación y de todo tipo, pero que tienen que no, que, no, que, tienen que estar cerrados y, y las facturas siguen llegando. ¿no? Y, y con él estamos viendo a ver de qué manera podemos o bien incorporarlos a, a Marketplaces o bien ayudarles a modificar un poquito su página y que la gente, como bien decíais, pues pueda pasar pedidos por WhatsApp o pueda... O puede hacer encargos directamente en la web sin tener el carrito transaccional. Y, y la verdad es que estamos trabajando un montón todo el equipo de eso pero es súper gratificante. Con lo cual está, estamos todos encantados. Y eh, ya no digo nada más. Una, una muy buena iniciativa y hay muchas empresas que, pues que les podéis salvar de la situación. Por lo que has dicho, Estás, tener muchos toques en, tu, en tus almacenes, que encima en algunos casos sí. se va a tener que tirar, eh, joder, tar, darle salida es súper valioso. Eh, Fabián, vosotros también estáis haciendo cositas, ¿sabes? sobre todo a nivel formación, cuéntanos un poquito. Sí, bueno, antes de, antes de nada, todo esto, claro, eh, nos costó un poco, porque sabéis que al fin y al cabo yo creo que todos nosotros somos de marketing, todo el mundo intenta vender, ¿no? Y claro, tuvimos un dilema, porque todas estas acciones muchas veces pues, pueden ser vistas como, como acciones de marketing, ¿no? Como para obtener visibilidad, leads, etcétera, etcétera. Y tardamos unos días y al final dijimos, mira, vamos a, a lanzarlo porque realmente la gente ahora va a tener tiempo y, y la manera que tenemos nosotros de adaptar cosas es que la gente se forme, porque mm. la gente va muy perdida, todo el tema de comercio, de gente que no ha tenido tiempo, porque uno de los problemas que, que suele haber en temas de formación, nosotros vendemos máster, máster en e comercio marketing digital y demás, es que no tienen tiempo, mm. ¿vale? Están, no tengo tiempo, no tengo tiempo, pues dijimos, mira, eh, una plataforma que tenemos, porque nosotros tenemos, aparte de, del campus de máster, ...presencial y online, sacamos una plataforma en la cual hay asignaturas de ese máster que nosotros tenemos grabadas y las tenemos como asignaturas sueltas en, en la plataforma. Eh, ahí prácticamente el 90% de los cursos eran gratuitos, menos algunos de Amazon, de analítica web y demás. Y dijimos, bueno, pues vamos a coger y vamos a abrir la, la plataforma para todo el mundo para que ya no tengan la excusa de que es que no tengo tiempo o no tengo dinero y tal. Vale, entonces, pues bueno, la verdad es que han entrado muchísimos estudiantes, estamos teniendo muchísimo feedback a nivel interno, la gente se está formando y, y claro, el, aquí resulta curioso que Google Analytics eh, te muestra el, lo que se había facturado y, y la verdad es que durante, no sé, creo que fueron el sábado y domingo, si se hubieran vendido esos cursos, estaba, no sé si eran por 15.000 euros o 16.000 euros vale, que claro, aquí está el tema de qué vale esa formación, qué vale las cosas que son gratis y qué vale las cosas que yeah. son de pago es que nunca lo sabes y, y nosotros hemos dicho, como también esto no sabemos cómo va a acabar, es decir, los modelos de negocio van a terminar, no sabemos si la formación presencial a partir de, de septiembre va a funcionar o se va a tener que cerrar, aquí hemos dicho, mira, es que era lo mismo al fin y al cabo vamos a compartir conocimiento y ya veremos después por dónde salimos porque seguramente nos tengamos que reinventar en todo entonces hemos hecho eso por una parte, después a nivel de, de mi empresa de turrones también pasaba lo mismo. Yo tampoco que se viera, no quería que se viera como algo oportunista. ¿Qué puedo hacer yo? Evidentemente no puedes regalar los pedidos porque aquí el dilema está en que es un producto de alimentación, pero no es de extrema necesidad. ¿vale? Entonces, pues nada, lo que hemos hecho ha sido bajar los precios para que prácticamente no tengas margen y, y los gastos de envío a 20 euros, que normalmente estaban a 39. Y entonces, bueno, que quien necesite algo pues nosotros se lo ofrecemos sin ganar nada. A nivel interno también estaba el dilema este de, de, de claro, si lanzarlo o no, porque también estás implicando a, a las empresas de logística, estás implicando a un trabajador que va a las casas a repartir. Pero hemos visto que, claro, tenéis a Carrefour, tenéis al Campo y tenéis a todos estos que realmente están trabajando y que no hay ningún problema. Entonces, todo eso lo explicamos en el pedido, hemos hecho una landing diciendo que, bueno, que la gente sea responsable y que no compre cosas por comprar. Curiosamente, el chocolate se está vendiendo muchísimo. no sé qué ocurre. Aquí en Gijona las fábricas no han parado de, de fabricar turrón y chocolates Y en temas de chocolate, porque aquí también se fabrica el, todo el chocolate de Mercadona, mi mujer trabaja ahí. Pues es que se está doblando el, el, el, vamos, la producción. O sea, que, que en temas de alimentación eso sí que está funcionando. Y después también... Pensando y pensando, con todo el tema este de los ERTES, de todo el tema de, de los autónomos, de todo esto que está ocurriendo, pues hemos decidido siempre en petit Comité también, pues para la gente que se quiera formar y, y quiera pagar, ¿vale? porque al fin y al cabo, eh, pues bueno, supongo que habrá gente, eso sí si que lo podemos hablar después, ¿no? porque se ve como una oportunidad ahora el tema de la formación online, mm, pero yo creo que también con todo el escenario que va a quedar, eh, con todos los parados que va a haber y demás eh, invertir mucho dinero a lo mejor en formarse en un máster va a ser complicado entonces nosotros hemos lanzado una iniciativa también de que si, bueno, pues de que si eres afectado por un ERTE o si eres autónomo o sea, te regalamos varias cuotas de autónomos que es lo que en principio debería de hacer el, el gobierno y las instituciones y vamos a nosotros a proveer eso o sea, es que no, no, no sé qué podemos hacer más vale para que no se vea tampoco como oportunista porque parece que sea como un descuento ¿Vale? Es un poco Estamos ahí en la línea de, de que realmente eh, quieres implicarte en, en la sociedad y en aportar cosas, pero claro, nosotros también somos empresa y al final necesitas capturar. Si alguien quiere formarse con nosotros, pues le ayudamos. vale o sea Aunque no tengas margen o incluso casi a coste cero pudiendo pagar a los profesores y todo, pues que la gente se pueda formar. Oye, yo, yo aparte aquí hay algo que es que nos tenemos que quitar un poco el estigma de, de que no se puede hacer negocio en esta época. Es decir, creo que no hay que aprovecharse la situación, ni mucho menos, hay que aportar en la medida de lo posible, pero es importante que la economía siga funcionando si no queremos que claro. todo se desplome, ¿no? Claro. O sea que hay, hay que tampoco ten, tengamos miedo en decir, oye, pues yo estoy. Nosotros en Produja que seguimos vendiendo nuestros servicios. y Tenemos la suerte que nos va bien, por lo que estamos aprovechando es a contratar más gente mientras podamos y, oye, pues si podemos aportar y aportamos valor de otras formas, ¿no? Pero que no nos dé miedo, que, que, que, que es lo normal. Claro. Claro. Tiramos una pregunta que ha hecho Javier eh, y os la lanzo. ¿Cómo creéis que va a moverse el balance del e-commerce entre los marketplaces, sobre todo Amazon, en los próximos meses frente a los e-commerce independientes? ¿Y va a seguir Amazon gracias a su logística incrementando su cuota de mercado frente a los pequeños? Yo, mira, yo sí si que, si, si queréis os cuento así rápidamente eh, lo que ha pasado con Amazon. Yo una de las cosas que hice, que vamos, me cogió el último día. Eh, preparé un, un envío grande de turrones para FBA, para Amazon y, y nada bueno resulta que cuando teníamos los, supongo que más o menos lo sabéis pero os lo cuento, tú cuando haces un envío eh, tienes que decirle previamente cómo van a estar las cajas de productos, es decir, tienes que decir en esta caja voy a tener tres de esto, cuatro de aquello y cinco de aquello, ¿no? entonces claro eso evidentemente tiene un coste de, pues, de prepararlo y tal y cuando ya lo teníamos preparado resulta que nos mandan un, una circular, mandan un correo y comentan que, que no, o sea, que, que ese pedido eh, lo iban a mandar a dos almacenes diferentes. Se ve que Amazon creó un almacén de, de productos así de primera necesidad y, y otro de productos que no eran de primera necesidad. Total, que nos, nos tocó hacer el, el envío doble, o sea, deshacerlo todo y mandar dos envíos, uno a un almacén y el otro al otro. ¿Qué es lo que ha ocurrido? O sea, pues a mí me ha llamado la atención porque, claro, la venta en Amazon ha subido muchísimo, es decir, ahora cada 2x3 en FBA eh, yo noto que para ser ya ves tú que estamos, estamos en, en abril, pues la cantidad de pedidos que se han mandado es brutal. Comparado, la, la tienda online más o menos ha ido igual, pero Amazon eh, claro, ha subido. Entonces, evidentemente uno de los principales beneficiados en, en todo esto es Amazon. Eh, el comercio, pues claro, esos pedidos en principio se los quita a las tiendas online. Yo estoy en Amazon sobre todo por temas de branding y y poco más, porque si fuera por márgenes eh, es complicado, pero sí que creo que, que Amazon va a quitar cuota de mercado, aunque evidentemente también desde las instituciones y ahora más por ejemplo con Confecomers y este tipo de iniciativas, se está intentando que la gente entienda lo que es el comercio, porque el comercio al final no es una tienda que está ahí preparada para ganar dinero y hacerse millonarios, el comercio es un servicio que todo el mundo necesita y nos lo estamos dando cuenta a todos, si no hubiera comercio, es que ya ves, no puedes comprar papel higiénico, no puedes comprar prácticamente nada y, y yo creo que también esto ayuda a que de alguna manera seamos conscientes de la importancia que tiene el comercio tradicional, aunque muchas veces por modidad, nos vamos a Amazon y en dos clics acabamos comprando es José, poco... Luis, José Luis tenía yo creo una respuesta ya para esto, lo he visto comentando y luego tiramos a Pablo Venga. Muy bien, bueno yo, yo creo que aquí, eh, bueno he sufrido igual que tú el tema de FBA que además en mi caso me bloquearon el producto, lo dejaron sin vender durante un tiempo, y eso que eran toallitas para bebé, que era producto que ahora mismo hacía claro. falta. Yo, yo lo que veo ahora mismo es que el eh, o sea Amazon Amazon se ha roto, pero igual que se ha roto el corte inglés, se ha roto Carrefour y se ha roto Mercadona, y, y ha surgido la oportunidad para otros pequeños co comercios online y también en, sí. a, para todas las tiendas en marketplaces como seller. O sea, yo creo que se ha demostrado que el, que el vendor tenía una limitación. Eh, también creo que lo que ha pasado es que realmente el, nosotros, nosotros cuatro y los que está y los 84 que están ahora mismo live en el, en el webinar, en el podcast, no somos representativos de la sociedad. Entonces, lo que ha pasado es que de repente las personas que no compraban nunca en Amazon han empezado a comprar. En Amazon, en Carrefour, en Corte Inglés, y han visto que no funciona. Y se han ido a otras pequeñas tiendas yo estoy comprando fruta en, en come fruta que me llega perfectamente yo también estoy comprando por, yo también por compré, WhatsApp por el último webinar ah, compré ¿eh? estoy, estoy, bueno y de hecho o sea lo que yo también soy valenciano como tú eh, ah, he hecho lo que nunca pensaba que hubiera hecho que es comprar fruta, fruta en Madrid en Comefruta, fruta para enviar a Valencia o sea, <risa> <risa> esto vale. ha cambiado completamente todos los todo paradigmas y estoy comprándole por WhatsApp al comercio de barrio de toda la vida que sigue abierto y me lo trae a casa, por WhatsApp, por la carne, leche y todo lo demás. Entonces, eh, yo creo que ahora mismo lo que lo que ha pasado es que el, ese porcentaje de compradores de alimentación pues ha pasado de 1, 2, 3 al 30, 40, 50. Y, y eso va a hacer que Amazon se va a poner las pilas también en Vendor y en Seller, pero también yo creo que va, se van a quedar una serie de comercios más de mucho que van a, que van a crecer y que yo creo que el, el peso de Amazon no va a subir contestando a la pregunta de Javier, yo creo que no va a subir, sino que va a caer un poquito, porque van a crecer mucho más los demás, y, y Mercadona yo creo que va a acelerar, yo he comprado con la app de Mercadona cuando estoy en Valencia, y es maravillosa, pero en Madrid no puedo, entonces yo creo que, que Mercadona, eh, Corte Inglés, y todos los demás, y los pequeños comercios, van a acelerar su proceso de digitalización, de tal manera que la brecha que hay del modelo de negocio que tienen, con respecto al de Amazon, va a ser menor, y como hay muchos más compradores online vamos a comprar mucho más en comercios que no son Amazon. Vale, eh, un segundito y... antes de... Perdona, José Luis, dale, dale. No, no, ya le iba a ceder la palabra a Pablo. Vale. Eh, un segundito, Pablo, pero simplemente quería hacer mención, habéis hablado de tiendas online que no son tan grandes, ¿vale? A los que estáis en directo en el chat os pongo un post de Bolsalea que, que está aquí Marina y ha he hecho un listado muy bueno de dónde comprar en e-commerce más pequeñitos y como dice José Luis, que ahora están dando mejor servicio que, lo, que los grandes y ahí hay una buena oferta de, de dónde comprar, ¿no? Sitios que está Comefruta, por ejemplo, lo hemos mencionado, pero muchos otros sitios para comprar producto de de calidad buen precio y encima ayudar a ese, a ese pequeño comercio. Y gracias a Marina por porque también apoyan desde Bolsa Lea todo este tipo de iniciativas que molan mogollón. Pablo, ya, ya te dejo para ti. Buenísimo. Además que, que sí, eh, iniciativas como la de Marina son fundamentales y eh, tenemos que echar un vistazo y tenemos que intentar hacer justo lo que nos ha comentado José Luis. Eh, en mi opinión, a corto plazo van a pasar unas cosas, a largo plazo otras, ¿vale? A corto plazo, sí, es que tenemos que intentar apoyar al tejido que hay aquí. Tenemos que hacer varias cosas como personas. Lo primero, hacer caso a lo de quedarnos en casa, que ya lo estamos haciendo todos. Lo segundo, ser responsables en todo lo que hagamos. Lo tercero, que no se pare la economía, como decía Corti hace un rato. Tenemos que seguir moviendo el dinero de manos. Esto funciona, como el chiste del billete de 500, que no voy a contar aquí porque no es apropiado, pero esto funciona solo si el dinero se mueve de un lado para otro. Entonces, si se mueve dentro del país, pues mucho mejor para todos. Entonces, tenemos que hacer eso. Tenemos que buscar alternativas a las grandes plataformas. Ahora es el momento. La mayoría están funcionando. Tenemos en, en la comunidad e-commerce, e que luego os cuento un poquito sobre ello si queréis, tenemos eh, cientos de gente, eh, cientos de tiendas online eh, o gente que se dedica al e-commerce que están contando que incluso, eh, piden permiso o quieren saber si pueden salir a la calle ellos mismos a llevar a sus clientes de siempre los pedidos. Y, de hecho, hemos tenido grande debate sobre esto, si sí. se puede o no se puede legalmente, si se debe o no se debe éticamente, si se debe o no se debe sanitariamente, pero que están todos deseando ayudar y, y hacer por sus clientes de toda la vida y por los nuevos que se han quedado desatendidos. ¿no? Entonces, a corto plazo tenemos que ir por ahí. A largo plazo, sin embargo, creo que yo pienso distinto que José Luis, eh, eh, los datos de Amazon... Son escalofriantes en cuanto a crecimiento, es, un, es una máquina difícil de parar. Cuando digo Amazon también digo los otros grandes, hablo de Alibaba y hablo de todas las grandes plataformas y marketplaces. Eh, Jeff Bezos estaba entrevistando a 100.000 tíos, bueno, no lo hace él lógicamente, pero que quiere crecer en plantilla provisional en Estados Unidos en 100.000 personas, 100.000 personas más de golpe. no eh, Ya son unos 800.000 empleados, pues, pues quiere subir en 100.000 más para atender al pico de demanda que viene. Eh, ¿Están teniendo algún problemilla con los plazos de entrega? Pues está de huelga, ¿no? ¿Eh? Creo que están de huelga, me parece, por ahí, por Estados Unidos. Algo parece? había, algún movimiento había. Un, un almacén en, en almacén? Nueva York que está en huelga porque ha habido sospechas de casos dentro, pero uno de los cientos que tiene. Entonces, como digo, a corto plazo van a tener problemillas, pero yo, sin embargo, sí creo que este año van a agarrar más cuota de mercado. Porque cuando las cosas estén raras, cuando las cosas no, no funcionan óptimas en términos de distribución, de pago, de atención al cliente, de, ellos van a funcionar mejor que los demás. Y, como decíamos, hay gente que está animándose a comprar más ahora. Algunos están teniendo malas experiencias, otros no. Eh, son más clientes para todos. Y estos monstruos van a, yo creo, coger más cuota de mercado. Pero, bueno, eh, no pasa nada. Lo llevan haciendo mucho tiempo. No hay que pelear directamente con ellos. Hay que subirse a sus hombros cuando corresponda o trabajar alrededor, nunca de frente al monstruo. La, las, la siguiente derivada de esto, ya quitando a marketplaces, ¿Creéis que esto sí que va a hacer que el e-commerce crezca sustancialmente a futuro? Sí, yo creo que sí. Está pasando lo mismo que con las herramientas de estas de, de videoconferencia, que nadie había oído hablar de ellas. Y de repente te ves a un amigo de estos que, vamos, que, que utiliza Internet lo justo y te dice, ¿hacemos un Zoom? Y tú dices, madre mía, ¿verdad? ¿sabes tú de Zoom? Y, y ahora de repente, pues y todas estas herramientas están sonando muchísimo. Entonces la gente, igual que el teletrabajo, la gente le va a perder el miedo a, a trabajar en casa, no lo van a ver tan complicado y demás. Y, y en el comercio electrónico pasa lo mismo. Creo que la gente se va a acostumbrar más a perder el miedo. Porque estamos hablando, yo me acuerdo al principio, ¿eh? o sea siempre que te preguntan... Eh, ¿Qué crees que ocurrirá este año con el comercio electrónico? Pues al final todo el mundo dice, bueno, que va a crecer un poco, que la gente va a perder miedo a, a comprar, pero yo creo que esto ha sido una, un, un puñetazo en la mesa y mucha gente que incluso antes no compraba se está animando a, por eso, a meter la tarjeta de crédito bueno. en una tienda, a comprar en un comercio pequeñito, a que me contesten, a que me lo manden a casa y que sea súper cómodo. Yo ayer o antes de ayer, eh, fijaos, yo intento también comprar en el comercio tradicional eh, y ayer hice el primer pedido, de mi vida en una, en una farmacia y dije, ostras, que guay, no, no por nada sino porque empiezas a ver, tú vas a la farmacia y pides, vas directamente a pedir lo, lo que te ha dicho el médico, pero aquí empiezas a procrastinar de haber más productos y tal, entonces eh, le coges el gustillo entonces yo creo que eso sí que es importante y en alimentación yo creo que nos va a venir bien a los que nos dedicamos a esto, porque el, el otro día leí no sé si, una web del, bueno, un, del Mercado Central de Alicante, no sé si es carnesalicante.com que habían llegado a facturar, no sé si eran 50.000 euros al día, vendiendo carne, bueno. eh, no sé si tienen web o, o no sé cómo, pero 50.000 euros al día, la gente se ha vuelto loca. Y después también, no sé si vosotros lo compartisteis también en Twitter, la, la gente de, yo creo que los conoce Corte y vosotros también, sí. la gente de We Are Knitters, sí. o nighters ah, creo sí. que estaban facturando 100.000 100 euros al día o algo así, es que escuché, lo cual es, es una barbaridad. Entonces, eso creo que sí que... Va a ayudar un, un poco, sobre todo, a perderle el miedo. No, no sabemos qué va a pasar. O sea, por una parte eso aumenta, pero también eh, después es que no sabemos qué va a ocurrir con un millón de parados. Es decir, a lo mejor productos Lo que es la alimentación, la alimentación nunca crecía. A pesar de que quien monta un, un negocio de alimentación normalmente funciona. Porque tienes gente entrando todos los días. Una carnicería, pues bueno, al fin y al cabo te, te entra gente. Pero, claro... Eh, yo no sé hasta qué punto la gente va a comprar cosas que no necesita, como por ejemplo, o sea, commodities y utilities, yo qué no sé, el, el, en mi caso el turrón, supongo que la gente lo comprará, aunque no sea de necesidad, así que no sé si subiré mucho o bajaré mucho. También es cierto que, si, que aquí hay un problema, ¿no? que, si, que si tú estás bien posicionado, eh, también eso puede ser malo para ti, porque de repente a lo mejor va a haber más negocios que se suban al carro, ¿Me explico? Es decir, a lo mejor tú eh, llevas toda la vida con un negocio posicionándolo y demás y de repente todo el mundo ahora se quiere subir de nuevo al carro del comercio electrónico y de repente te vas a encontrar con más competidores y ya sabemos en internet lo que hace la gente al principio, bajar los precios, quitar márgenes y al final pues estar cambiando dinero sin, sin ganar prácticamente nada. Y ese efecto yo creo que, que también se va a notar. No sé si habéis visto también en temas de de deporte en casa, ha sido brutal o sea, sí. yo he hecho el seguimiento en Decaldón, de, de por lo típico de, un, de pesas rusas, del rodillo este y, y todo el mundo ha vuelto loca para comprar todas estas cosas y, y es que se ha agotado yo, yo he ido mirando el seguimiento en, en Decaldón después me iba a Amazon y lo típico que dice joder, voy a comprarlo en Amazon porque hay más vendedores y tal y de repente lo añadías al carrito de la compra y en cuestión de minutos ese producto los rodillos estos para hacer abdominales eh, se agotaban y yo digo madre mía, fijaos yo creo que los gimnasios a todo esto van a tener un bajón impresionante o sea el deporte en casa va a crecer seguro porque ahora con todo el tema este de los contagios del gimnasio donde la gente suda estar utilizando la misma máquina que los demás yo creo que mucha gente eh, directamente no va a volver al gimnasio al menos en, en unos cuantos meses y, y la gente que tenga tienda de deportes seguramente el otro día también me lo compartieron en Twitter, tal, puse que se había acabado el rodillo este y enseguida hubo dos o tres personas que me contestaron y me dieron una tienda online negocio pequeñito que estaba en Madrid que estaba vendiendo por lo mismo pero tenían stock o sea que eso también hay que tenerlo en cuenta, es bueno pero no, no sabemos, a lo mejor somos demasiado optimistas también, pensamos que a lo mejor lo vamos a petar y lo único que va a pasar es que vamos a ver más gente compitiendo por los nuevos productos y al final ocurre que que los precios bajan, no tienes margen, sí. todo el mundo peleándose. ¿Y quién gana dinero? Pues los que venden la publicidad, PPC, etcétera ¿Queréis aportar alguna cosita más vosotros? Yo creo que está muy bien explicado. ¿Qué? Es que no, yo creo que me quedo con lo de Fabián. Venga, no. pues voy a tirar una, una pregunta. Se va a tirar a José Luis, pero luego os dejo al resto, para, para dejar, como lo tenemos en medio, para, para que comience una. Bueno. Pero, y, y esta pregunta más de Tania creo que, de que te viene al, al pelo, que dice... ¿Podéis darnos cuatro o cinco puntos de la hoja de ruta de digitalización para un comercio de proximidad que no tenga e-commerce? Al final, alguien que ha estado toda su vida en off, que no tiene base de datos de clientes, que no tiene ningún canal digital, cuatro, cuáles son los pasos que hay que dar? Y antes ya hablabais de la estrategia y yo, y yo creo que, que, que tenemos que centrarnos mucho en eso. ¿Qué tienes que pensar tú antes de ponerte a moverte? Muy bien, pues yo voy a dar dos ideas, ¿vale? De manera muy fácil y rápida que yo creo que cualquier comercio puede puede ejecutar fácilmente. La primera sería cómo llevarme el, el tráfico offline al tráfico online. Aunque ahora todavía estamos cerrados y no podrán tener la tienda abierta, pero en cuanto la tengan abierta lo podrán hacer. Lo primero que pueden hacer es eh, implantar de manera inmediata los pedidos por WhatsApp y el pago por Bizum. O sea, cualquier comercio de repente empieza a comunicar en su, en su escaparate y dentro y repetido... Pídeme por WhatsApp, este es mi número, y págame por Bizum, este es mi número. De esa manera digitalizas cobros y digitalizas pedidos. Vale. Para llevarte del, del offline al online y asegurarte de que tienes mucho más trabajo y de manera más, más rápida. Para llevártelos del online al offline, sí que sugeriría eh, crear una, una página web con... ...con un Wordpress sencillito, con todas las herramientas que hay de manera gratuita... ...y con hosting gratuito, con un mínimo coste se puede hacer una, una mínima identidad digital... ...donde simplemente pongan lo que venden con un formulario... ...perdón, con un formulario de contacto que sea un formulario de pedido... ...y que lo que haga es que le llegue un correo directamente a la tienda. O sea, no catálogo... En la fase 1 yo sugeriría no catálogo digital... No carrito de compra, no plataforma de pago, simplemente una landing page, una, una hoja donde simplemente te diga lo que vendes y dime lo que quieres que te lo envío a casa. Me lo, un formulario donde tú pones tu correo electrónico uh -huh. y el comercio recibe el pedido directamente y luego puedes pagar por Bizum anteriormente o a la recepción del pedido. Todo eso... Si tiene alguien con algunos conocimientos de informática y de tecnología, se lo va a poder hacer. Y si no, pues alguna agencia le va a cobrar muy poquito por hacérselo. Claro, es algo muy accesible. ¿Pablo algo sobre sí. esto? El, el, totalmente de acuerdo. Eh, además, añadiría que um, si esto empieza a funcionar, eh, eh, se puede morir de éxito porque son procesos eh, muy poco eficientes, pero que son procesos que se desplegan al momento sin coste y dan servicio a tu cliente. Entonces, yo también esa es la fase 1 que recomiendo. Recomiendo a la gente que vaya por ese camino que mire cosas como… Zapier, el pegamento de internet, o Integromat, o If This Then That, son nombres un poco raros, pero seguro que luego, Corti, en las notas del podcast puede poner el enlace a Zapier, aunque sea. No es una herramienta que sea fácil para quien no haya usado herramientas de ese tipo nunca, pero todo el mundo tiene a alguien que tiene conocimientos y le puede desplegar una de estas herramientas que conecta cosas. Es decir, que cuando recibes un pedido por WhatsApp se notifique en una hoja Excel donde recibes todos los pedidos. Que cuando recibes un pago por Bizum, que tengas notificado en la casilla que ya está pagado ese pedido. Es decir, es como un pequeño robotito o un duendecillo que te va haciendo las cosas un poquito más fáciles. ¿no? Eh, une cosas, es el pegamento de Internet. Entonces, dedicar un pelín de esfuerzo a automatizar esas cositas nos puede quitar los problemas de enviar pedidos que no hemos cobrado, cobrar pedidos que no hemos enviado, eh, estar desbordados <risa> completamente... Entonces se pueden usar herramientas de batalla, como ha dicho José Luis, pero hay que poner un buen pegamento para que funcione. ¿vale? Esa es la fase 1 seguro. Ahora, fase 2, cuando quieres ir un pelín más allá. ¿vale? Nosotros en Universidad de Commerce estamos animando a tres vías. Tres vías muy rápidas y esto es lo que vamos a poner en marcha con las eh, cámaras de comercio la semana que viene. Vía 1, usar plataformas ya existentes. Es decir, si eh, es un comercio que tenía ya presencia en redes sociales, que ya por lo que sea, por su producto o el tipo de cliente, ya tiene una buena página en Facebook, tiene un buen canal de Instagram o lo que sea, pues estas plataformas permiten en cierta medida algo de comercio electrónico. Entonces, explorarlo, porque ya están ahí tus clientes, explorar las opciones que dan estas plataformas para intentar hacer negocio. Eso sería rápido y tendría un coste muy pequeño. No es mi opción favorita porque dependes completamente de esa plataforma, pero para salir adelante es fenomenal. Opción 2. Otro tipo de plataformas, los marketplaces, de nuevo, no tienes que desplegar nada de tecnología para empezar, no tienes que tener mucho conocimiento dentro. Hombre, quizás conviene saber las reglas de juego y entender un poquito qué influye en vender o no vender, pero puedes estar de un día para otro en cualquier marketplace... Eh, con tus productos visibles. Ahora, esto solo funciona si tu cliente va a buscarte allí, porque va a ser muy difícil que de un día para otro un pequeño comercio destaque lo suficiente en estos sitios que son tan tremendamente competitivos como para vender. Pero si tienes una clientela deseando comprarte, puedes ponerte en Amazon de un día para otro, o en eBay, o en AliExpress, o en cualquiera de los 200 marketplaces que tenemos en Europa y decir a tu clientela, buscadme allí, porque ahí está todo resuelto. Está resuelto el pago, la logística, las facturas... Es una vía. La tercera vía, que es quizá la que más me gusta, hacer una tecnología propietaria pero muy rápida, poner en marcha un Shopify o efectivamente un WordPress como dice José Luis o un PrestaShop, que el otro día hice yo un, un vídeo demo y en siete minutos tenía montado un PrestaShop en un hosting español y con los productos cargados y disponibles. Hombre, se tarda un poquito más de siete minutos si no lo has hecho nunca, ¿vale? Pero se puede hacer algo muy ligero, tener un canal propio. Con una hoja Excel, subir los productos que tienes y le dices a tu cliente, mira, ahí está mi web. Diseño normal, o sea, para salir, el de la plantilla, productos cargados como sean, medios de pago, conectas uno y a correr. Y eso te permite ir quizás al siguiente nivel, donde tienes todo un poquito más organizado. Entonces, son los tres caminos que vemos que sería como el nivel 2, después de lo que ha dicho José Luis, que puede ser interesante para los comercios, para atacar ahora esta oportunidad. Vale, hablando de PrestaShop, simplemente a modo de Chascarrillo, tenemos a Jorge González, que es el nuevo Country Manager de PrestaShop. Está en vivo por aquí, que ya lo tuvimos el otro día, y nos pone viva a PrestaShop por aquí. Están haciendo además en su canal de Facebook, buscarlo en Facebook, que están haciendo una serie de formaciones también de, de puesta a punto no, de cómo lanzar tal e-commerce con PrestaShop. Fabián, a ti te voy a preguntar, ¿conoces tú, tú que has trabajado con mucho comercio? ¿Nos puedes contar alguna historia de algún comercio tradicional que se haya digitalizado así de una forma más o menos rápida y qué aprendizajes habéis sacado con ese proceso? Sí, sí, sí. Mira, yo de hecho estoy preparando también un, un curso para, para esta gente, ¿no? Un curso solo para, para el comercio. Y más que fases, yo distingo entre tipos de, de comercio, ¿no? O sea, hay comercios que, que por ejemplo, están regentados por alguna persona entre comillas, entre comillas, y no se enfade nadie mayor y que no va a ir a más allá. Es decir, no van a montar un e-commerce ni van a hacer nada, simplemente necesitan visibilidad. Entonces, yo siempre digo que hay que hacer dos o tres cosas. No sé si he comentado porque he tenido que salir eh, un momentito, pero una es, eh, estamos hablando de, del producto y de plataformas, pero lo más importante para mí es el tráfico. O sea, cómo hacer que, te, que conozcan. O sea, una, una droguería, que a lo mejor mi, mi sobra tiene una droguería y quiere, quiere decirle a todo el mundo que está abierta por la mañana y que tienen productos de estos de limpieza, desinfectantes y tal. Entonces no hace falta ni formulario ni, ni historia, simplemente algo tan simple como saber utilizar la aplicación de anuncios de, de Facebook es brutal el efecto que tiene, porque además si estás en un, en un pueblo, en una zona pequeñita, lo geolocalizas y si hay 5.000 personas o 2.000 personas, además, yo que sé, mujeres que son las que suelen ir a la droguería pues lo segmenta y se entera todo el mundo, ¿vale? Entonces, fundamental, aprender la, la aplicación de, de anuncios con el móvil, porque si te pones con el business manager de, de Facebook, es muy complicado que, que lo sepan manejar. Con eso y con el Canva, alguna herramienta de estas para hacer las fotos, poner alguna tal, y que se graben un vídeo y un micro comprado y tal, sobra, funciona muy, muy bien. Después también, si estás en una zona un poco más grande, también es fundamental utilizar el Google My Business, porque hoy en día el SEO local funciona de lujo. Entonces, si estás en, en una Valencia, en, en un Alicante, en una ciudad con más de, yo no sé, 20.000, 30.000 habitantes, que no conoces todos los comercios, pues es, es fundamental que si haces una búsqueda te encuentren. ¿Vale? Entonces, el Google My Business, y, y hoy en día es bastante injusto el Google My Business, porque si tú llevas muchísimo tiempo en dos SEO, de repente llega otro que se da de alta en, en un día en el Google My Business y, y de repente lo ponen prácticamente antes que tú por muchas opiniones que tengas. Es decir, es lo, lo típico que ocurre con Google. Y otra parte, estoy hablando de, de lo más básico, más básico, que no sé si lo habéis comentado, es el WhatsApp, pero el WhatsApp, el WhatsApp Business, porque es fascinante Uno de los casos que, que, yo, que yo vi era en, en Valencia, tenían un, una tienda, o se vendían pelucas y cosas así, y tenían su WordPress, la verdad que, que la web era un poco caótica y un poco desastre, pero el tío no paraba de vender y vendía, no tenía ni carrito de la compra ni nada, pero tenía un montaje brutal en el, en el WhatsApp Business, porque en el WhatsApp Business tú puedes etiquetar, este lo que hacía era que vendía por WhatsApp y entonces etiquetaba a los estados en función de si habían venido a la tienda, de si habían pagado, de si era un cliente nuevo fidelizado, ¿vale? o sea, tenía un, montado un CRM brutal con el, con el whatsapp my business y, y no necesitaba tener eh, gran cosa, ¿vale? Eso es en una fase inicial. Después, si, si eres así a lo mejor más joven, pues el típico a lo mejor que, que te dedicas, tienes una distribuidora de alimentación o una tienda que hace reparto de domicilio y te gusta trastear un poco, pues bueno. Yo no sé si al final acabarás montando un PrestaShop, un WooCommerce así rápido, porque es que no, no vas a saber. Eh, a lo mejor coges un, un Typeform, con el Typhoon puedes hacer formularios y, claro. y cobrarlos incluso con Stripe. Algo así súper sencillito eh, y sobra. Y si no, lo que digo también, en los anuncios de Facebook, ahora se puede eh, empujar o se pueden hacer anuncios para que te manden información por WhatsApp. ¿vale? Es decir, para determinados negocios, WhatsApp y lo que decía eh, Ferrero de, de Bizum, con eso ya, sobre todo por el tema del contagio, más que nada para no tocar el efectivo y demás, Mándame un Bizum yo el día, por ejemplo, de Caldón ha metido Bizum en, en la web y es súper útil. Pregunté yo en mi banco para, para meterlo en, en turronesiduces.com y, y vamos, yo he contado también al TPV y se integra automáticamente. Es decir, ya el, el Sabadell, por ejemplo, te da un plugin para, para Bizum. Lo que yo no sabía es que te cobran comisión. Pensaba que, que como particulares era gratuito, pero me dijeron que cobraban 15 céntimos por cada transacción. Que, bueno, que tampoco está mal porque... Eh, incluso una manera fácil y rápida de, de hacer esto es en, sí, pensándolo un poquito en los métodos de pago de tu tienda online pones en el método de transferencia puedes poner transferencia o y después el Bizum lo haces un poco manual te cuesta 15 céntimos pero no tienes que esperar a que la transferencia te llegue al día siguiente etcétera vale Entonces, bueno, un poco como sumen de lo que comentabais del comercio para el más básico más básico más básico sobre todo hacerte visible que por muy poco, muy poco dinero, haces que todo el mundo se entere de lo que tienes. Después, utilizar el, el WhatsApp Business para gestionar pedidos y demás. Y para cobros, eh, por eso, Bizum, porque tampoco vas a crear un Stripe y tal. Si quieres hacer eso, ya te digo, con un Typeform, eh, haces cuatro productos o como hace, come, come fruta. Que al fin y al cabo, en la portada, lo que tiene es eh, las cestas. O sea, facilitar, hay, hay otra parte, es facilitar la compra. No, no decir, mira, pues tengo desodorante Adobe, desodorante Sanex, tal, sino a nivel de, de venta hacer packs. Decir, venga, pues vamos a hacer un pack de 20 euros de carne, un pack de 15 euros de tal, y no te complicas la vida y, y facilitas la compra y tú a nivel de gestión también lo tienes todo mucho más sencillo porque lo puedes planificar mejor sin necesidad de, de crear un catálogo de, de yo qué no sé, de mil productos que tengas en la tienda. Yo creo que hoy en día, que además la gente quiere comprar para largo, está muy bien preparar packs. packs según precio y según producto y la gente lo compra, se lo llevas a casa cerrado y paquetizado y, y poco más. Hola, Genial. Pues mira, vamos a tirar una pregunta nos ha hecho Javier. Se la lanzo primero a Pablo por la temática, luego os dejo el resto. Dice, ¿cómo veis la temática y oportunidades para el e-commerce B2B? En mi opinión hay una gran oportunidad eh, durante y tras la crisis. Venga, claro que sí. Esto es el 80% de mi tiempo, entonces eh, sí que os puedo dar un poquito de rollo, pero voy a ser breve porque creo que aquí hay que meter muchas preguntas y muchas respuestas, chicos. Si tenéis luego más dudas, encantado de atenderos. A ver. El e-commerce B2B era lo que iba a pasar esta década. Antes de que nos jodieran la década con esta historia del coronavirus, era lo que iba a pasar. ¿no? Todas las empresas iban por fin a darse cuenta de que hay que tener canales digitales para consumidores digitales. Y al final, detrás del B2B hay personas. Estas personas ya son creativos digitales, ya son millennials, todos los que deciden en los departamentos de compra de las empresas. Entonces, hay que darles canales digitales. Esto lo llevamos moviendo 5 o 6 años en evolución y es que no paramos de hacer proyectos. Entonces, a largo plazo, cuando pase este periodo corto, eh, por supuesto que vamos a seguir con esa tendencia de crecimientos espectaculares en número de empresas y en la apuesta que hacen por el B2B. ¿Qué es el B2B? Es abrir nuevos canales digitales para facilitar las relaciones entre empresas, las compras entre empresas y el negocio entre empresas. Esto lleva 20 años funcionando, desde que Alibaba le metió caña de verdad. El B2B en digital lleva 20 años, pero ahora es cuando estaba cogiendo fuerza. Entonces, ahora hay como dos líneas de pensamiento. La primera, eh, no, va a estar todo muy jodido porque las empresas van a estar muy jodidas para hacer inversiones y ahora se volverá a lo básico, que lo básico es irte a comer con tu cliente para venderle algo. Mm, esa es una línea de pensamiento, a mí no me convence mucho. La segunda es... Pues, tanto ahora en el confinamiento, que hay que seguir vendiendo, como después, que tendremos cierto miedo y reticencia a vernos con desconocidos, y esto va a pasar durante mucho tiempo, pues lo que hay que hacer es abrir esos canales digitales echándole. Entonces, creo más bien que a todas las empresas se les va a quitar la tontería de no confío en esos canales, mis comerciales son los mejor que hay y me traen el negocio de maravilla, mis distribuidores saben hacerlo muy bien. No, se va a quitar toda esta tontería y todas las empresas, por lo menos, le van a dar una oportunidad abrir plataformas digitales para hacer negocio entre profesionales. Entonces, viene ya no lo que esperábamos en esta década, sino viene cinco veces más oportunidad. Con lo cual, hay que atreverse a ello. En el corto plazo va a ser difícil porque el negocio de los b es mucho más complicado que vender online al consumidor final. Todos los procesos son muchísimo más complejos de pedidos, de catálogo, de, de condiciones, de pagos... Pero hay que hacerlo, por lo tanto, un poquito mejor que con estas ideas lean que os hemos dado sobre el e-commerce a, a personas, pero hay que apostar por ello y hay que hacer las cosas bien. Viene una época... Estupenda. No sé si con eso he respondido a la pregunta o me he enrollado, pero esa es mi visión. Genial. Mira, voy a preguntarle ahora a José Luis una pregunta concreta también. es Hemos hablado de marketplaces, pero eh, también me gustaría hablarnos un poco de la cara oscura. no Pero es decir, más que cara oscura es qué cosas tienes que plantearte si te estabas diciendo quiero vender en marketplaces, qué cosas te pueden luego explotar en la cara para que la gente no se meta de repente y luego se encuentre los sustos. Muy bien. Bueno, eh, la verdad es que gestionar una cuenta en un marketplace muy maduro como, como es Amazon, tanto como vendor como seller, es muy complicado y has de estar pendiente de todos, de todos los detalles en, en absolutamente todo, todo momento, porque si no te, te descuidas y te, bloquea, y te bloquean la, la, la cuenta. Entonces, efectivamente, vender en un marketplace tiene ventajas, como que de una manera rápida puedes y sin inversión tecnológica realmente puedes poner tu producto y testarlo en todo el mercado, pero luego tiene esa cara oscura de o te lo, de, o te lo, o, o te lo tomas 100% en serio o puedes crear un roto a tu compañía bestial. Especialmente en el caso de Amazon, que es el más maduro. Con AliExpress, o con eBay tienen más flexibilidad, pero también, o sea, mi, mi recomendación sería, si lo haces, hazlo bien, porque vale. no merece la pena hacerlo a medias. Vale, genial. Y quería ahora preguntarle a Fabián por la parte de e-commerce, e ¿no? Es decir, si alguien dice, me quiero montar ya un e-commerce, no me, no me quedo con el WhatsApp, quiero evolucionar, tú que, que has montado en su día tus runes y dulces, oye, dos, tres tips que tienes que tener en cuenta antes de lanzarte a montar un e-commerce propio. Sí, bueno, pues sobre todo, si sí, lo principal es si te lo vas a tomar en serio. Porque, claro, mucha gente se crea e-commerce porque, bueno, pues porque todo el mundo lo hace. Pero después, el problema que, que tienen, no sé si vosotros, aquí me voy a poner un poco en contra, entre comillas, de, de las agencias, eh, porque muchas veces venden sabiendo que el cliente no va a vender o no, o no va a tener éxito, ¿vale? No sé si os ha pasado a vosotros, que a lo mejor os llegan proyectos que dices, joder, macho, es que eh, tienes un par de huevos de ponerte a vender, hablando mal. Yo lo, os lo digo porque cada vez que he ido a, a los comercios, me he dado cuenta de cada púa, que les sutan. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que, pues, que la mayor parte de comerciantes están quemados. O sea, han probado a lo mejor tres veces con tres agencias diferentes a vender por internet y, y han salido escaldados. Ves a lo mejor eh, lo que les cobran por el SEO, por estar en, en dos keywords en la segunda o tercera posición, y se piensan que por estar en esas dos o tres, en, en la posición segunda o tercera, ya lo tienes todo arreglado, cuando no es así. ¿vale? Entonces, lo primero de todo es eh, si están dispuestos a perder dinero. Porque es que el, el, la mayor parte de gente pierde dinero, es que es así. O sea, para intentar que un e-commerce sea rentable, eh, tienes que dedicar muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo, sobre todo los primeros años, que tienes que estar quemando pasta para captar tráfico, para intentar fidelizar, para intentar sacar márgenes, etc. Entonces, la, lo primero es, la, pr la pregunta que hago al principio es si estás dispuesto a no ganar dinero durante un tiempo e incluso a perderlo porque no es lo mismo que abrir un comercio. Un, un comercio está acostumbrado a lo mejor a abrir una tienda en, en el centro de la ciudad y abres el escaparate y la gente entra casi por inercia, por decirlo de alguna manera, pero un e en un e-commerce no es así. Claro, tú puedes tener la web más bonita, te dedicas ahí a, a subir un catálogo enorme. ¿Y qué va a ocurrir? Que te va a costar captar tráfico. ¿Cómo vas a conseguir el tráfico? Además, si, si es algo que está muy competido, eh, pues es que... Cuando consigues el tráfico, además, llega otro y pone tu producto más barato, entonces eso es, un, es una trampa, ¿vale? Yo siempre antes de, de empezar ahí les digo, a ver, ten en cuenta que tienes que gastar dinero, que el tráfico no es gratis. Y sobre todo, que si vendes un código EAN, estás perdido. Y todo el mundo al final que vende EANs contra una zapatería online, eh, sí. si es que pones en, o, o una tienda de dropshipping, lo podéis buscar, entráis en Net o en BigBuy, eh, buscáis un producto sí. y mirad a ver si tiene un EAN. Ese EAN lo copias y lo pegas directamente en Google y te aparece incluso a, a la derecha, te aparece ya un listado de, que te lo da Google de todos los fabricantes que venden ese producto. Uh -huh. Entonces, claro, una toalla, podéis buscar toalla del Barça y vais a ver como un precio recomendado es de 20 euros, te cuesta 10. Claro, te, el, el, el dropship te dice que, que el recomendado es 20 pero tú te, te lo pegas en Google y ves que lo están vendiendo a 12. O sea, tú lo compras a 10 y tú lo estás vendiendo a 12 y a veces con IVA incluido. Entonces, claro, eso es para que te hagas un estudio de mercado rápido de lo que hay ahí. Entonces, lo primero de todo, eh, que sepas que vas a perder dinero, que vas a necesitar captar tráfico, que te vas a gastar un dineral en, en una agencia o en una persona que, que le lleve todo eso y que posiblemente no te vaya a salir rentable. O sea, si tú confías realmente en tu producto Tienes alguna puesta de valor diferente y no vas a precio, o sea, tienes un producto que no va a precio ni se va a vender en otros sitios, tira adelante. Pero estar por estar directamente yo, yo estaría. Eh, lo que está comentando, he visto una pregunta ahí, fíjate, eh, me preguntan si el dropshipping ha muerto. Depende de, de cómo trates el dropshipping. Yo, por ejemplo, el dropshipping lo veo como algo útil, incluso si tienes un comercio tradicional, ¿vale? volvamos pues al comercio tradicional. Tú tienes tu clientela de, pues, de barrio o de pueblo. Al final, ¿qué tienes que hacer normalmente? Tienes que vender a tus clientes un stock que compras previamente, ¿vale? Pero imagínate que tú no tienes un perfume porque, yo qué sé, porque no tienes dinero suficiente para toda esa clientela. O sea, porque hay muchísimas referencias, no puedes tener stock de todo. Pues el dropshipping te puede servir para dar un servicio mejor a tus clientes. Es decir, tú te creas un, en Big Buy, yo recomiendo que entréis, hay, hay un servicio que es que ellos te crean la tienda online en PrestaShop o en Shopify, por 790 euros masiva. Entonces tú coges la compras, lo conectas a Big Buy, a la, a la categoría o las categorías que te interesen y además puedes meter producto tuyo en esa tienda que no sea de Big Buy. ¿Vale? Entonces, lo puedes tener como un complemento a tu negocio tradicional. ¿Vale? Para eso yo sí que veo el tema del dropshipping y para productos de impulso y demás, pero con temas de o sea, montar una tienda de dropshipping solo, pues bueno, también sabéis que hay mucho mucho humo por internet, muchos cursos de, de gente con Lambos que te hablan que, que eso, con un Shopify con verlo, con todos estos, te vas a forrar. Pero el problema es el de siempre, el problema es lo que vale el tráfico, porque el tráfico cada vez está más caro. Y lo que estábamos hablando antes, de que esto, toda esta crisis del coronavirus puede ser positiva, o sea, uno de los efectos inmediatos que va a tener esto es que el tráfico va a ser más caro, porque habrá más gente intentando pujar por determinadas palabras clave, en las cuales, en principio, en tu cuenta de AdWords, las tenías más o menos ya eh, equilibradas, con un CPC más o menos bueno. En el momento que se mete gente, y además gente que no tiene ni idea, que es lo que suele ocurrir, la gente se mete en AdWords y empieza a comprar palabras clave genéricas, pagando por unas pujas súper elevadas, y lo que hace es que, claro, suelen aparecer ellos muchas veces antes que tú. O sea, se cargan tu posicionamiento, porque ahora Google además, sabéis que cada vez, eh, mete más productos en la parte de arriba, se cargan ese posicionamiento, hacen las palabras clave más caras, entonces tu cuota de mercado suele bajar, ¿vale? Entonces eso, ya digo, el, el, si alguien va a montar un e-commerce, digo, si vas a tener dinero, si estás dispuesto a estar dos o tres años sin ganarlo y si tienes un proyecto a largo plazo, no de dos, tres años, sino mucho más, tanto que complemente tu negocio como que, que sea desde cero y, y estés dispuesto a vivir de él pero sufriendo, porque si no tienes margen, si no tienes un margen mayor del, del 30, o sea, no te metas. Yo no me metería a vender electrónica, no me metería a vender zapatos genéricos. Sí que intentaría crearme una marca o crear un producto mío que, bueno, que aunque me lo copien, pues, al menos que yo tenga mi, mi propia marca. E intentar siempre ofrecer algo diferente. Yo con el tema de, de los turrones, yo hago mi, mi propio turrón, pero también para crecer en facturación, yo he incorporado a mi tienda... Eh, productos de otras marcas entonces qué hago pues en función de lo que me pide la gente a través de formularios y demás voy dando de alta productos y aunque sea un poco absurdo eh, los productos de supuestos competidores porque intento aumentar el pedido medio ofreciendo por ejemplo cajas de 24 unidades cajas de 48 unidades bloques enteros hostelería lo que hablabais del b2b al final tú primero naces con una idea y conforme van pasando los años, los meses y tal, te das cuenta de que tienes que vender un poco de todo porque tu idea inicial eh, posiblemente no funcione. Yo, te, yo vendo productos que tengo un margen del 70%, pero eso lo complemento con otros productos de dropshipping de que a lo mejor tengo el 20 o el 30%. Pero simplemente mando un WhatsApp o mando un correo a la fábrica, mando a la agencia allí, lo recoge y no tengo ningún coste estructural. Venga, genial. Vamos a hacer la, la última pregunta. Antes voy a hacer un comentario que ha puesto Champa por aquí, para quien nos esté escuchando, que es muy interesante, que es que se, hay una hackathon virtual eh, del 4 al 13 de abril en vencealvirus.com, que creo que está organizando, no sé si la Comunidad de Madrid me suena o algo así, y donde se buscan ideas y gente que, bueno, que, que ayuden los retos que nos pone el coronavirus a a la sociedad para los próximos meses. Así que sí que todos los que tengáis capacidad de, de aportar ideas, os animo a ir a vencealvirus.com y a ver si entre todos ayudamos. Eh, última pregunta, nos preguntaba Alexandre Orosia, si quieres contéstala Pablo, José Luis y luego Fabián, rápidamente, para un comercio medio que tiene ya un pequeño e-commerce y quiere dar un paso más, ¿qué les recomendáis? ¿Invertir en una nueva web o implementar un CRM? Vamos para allá. Venga, esta es buena pregunta. Eh, porque además eh, hay muchos caminos para seguir. Yo creo que eh, hay que invertir en lo que dé más venta y más beneficio. Normalmente esto suele ser ofrecer más productos a tus mismos clientes, ofrecer eh, ...formas de conseguir nuevos clientes u ofrecer una forma de que tus clientes, con lo que le estás vendiendo, te compren más. ¿vale? Eh, la primera parte es la que más me gusta a mí, que es la de extensión de gama, ¿no? que es como lo llamamos. Aquí es donde entra lo que ha comentado Fabián antes del dropshipping y quería hacer un mensaje público antes de nada. Ahora va a haber mucho miedo y muchas ganas de agarrarse a cualquiera que te prometa milagros. Si alguien... En internet, ve a alguien que le promete que va a vender seguro, o que va a estar el primero en Google, o que gracias al dropshipping va a tener la vida de sus sueños en piloto automático, toda esta mierda, de verdad, huid de todo eso. Malo. Esto es dificilísimo, tenerlo en cuenta, como es cualquier negocio. Y todo pinta que ahora van a ser más difíciles todavía. Entonces, no hagáis locuras, ¿vale? Si veis a alguien que promete cosas que parecen raras, huid echando leches. Además, ahora todos estos están muy jodidos porque no pueden salir de casa, no pueden alquilar Lamborghinis, no pueden ir a ir Airbnb a casas chulas y vais a ver que ya no hacen entradas en redes sociales, han desaparecido todos, ¿no? Entonces, hay que hacer las cosas con criterio. Eh, eh, si un e-commerce ya está vendiendo, eso es muy buena señal. Encima, si está haciendo dinero, ni te cuento, yo tiraría por opciones de extensión de gama. Es decir, ¿qué acuerdos puedo hacer? con otras personas para que me den su catálogo de productos y yo sea capaz de vender más productos Esto funciona muy bien. Segundo, ¿Qué acuerdos puedo hacer o qué iniciativas puedo hacer para abrir nuevos canales? Si tengo una tienda online que vende, pues tengo que conectar con otros marketplaces y probar qué pasa ahí. Tengo que conectar con Google Shopping mucho más de lo que estoy haciendo si no lo estoy haciendo. Tengo que probar el social commerce. Es decir, tengo que tener múltiples vías de ingresos. No vaya a ser que por cualquier azar del destino, pues como comentaba Fabián, me aparezcan dos o tres oportunistas que me quiten de Google de las primeras posiciones y tenga una caída en mis ventas o complementarlo. O si solo vendo en Amazon, pues eh, lo hemos visto mucho en estas últimas semanas, desde el principio del año, ¿no? Muchas cuentas que de la noche a la mañana son suspendidas. Incluso la gente, pues eso, como Jordi Ordóñez, que lleva 20 años en e-commerce, en, en e o a nosotros mismos nos suspendían cuentas de un día para otro y entonces dejas de ingresar dinero es inmediatamente. Es un canal que no controlas. Entonces, hay que tener múltiples vías de ingreso. Entonces, más producto más vías de ingreso y después, a lo mejor ya sí lo que eh, comenta quien ha hecho la pregunta. Eh, todo lo que sea invertir en conocer más a tu cliente, pues un CRM, una nueva web con mejor experiencia de uso, eso es súper interesante también, pero para mí es posición 3. Cuando tengo más capacidad de vender, puedo llegar a través de más canales, entonces empiezo a refinar y mejorar. Así es como lo haría yo. Genial. José Luis. Muy bien. Hola, Alexandre. Yo, yo en mi caso te propondría dos pasos. no el primero, Estando de acuerdo con Pablo. El primero, hacer un, un, una auditoría de nuevo de mi modelo de negocio y revisar que efectivamente el, el modelo de e-commerce que he planteado es sólido y, y está preparado para realmente aportar valor a mi negocio y es rentable. Y una vez tengo aseguradamente, tengo todo clarísimo de que mi modelo que he definido y que he creado es seguro, entonces ya empiezo a acelerar. Empiezo a acelerar, atrayendo tráfico, con... A, con un RP, con un CMS, con todo todo perfectamente conectado para escalar y crecer. Esas serían mis dos recomendaciones. Genial. Y para acabar, Fabián, ¿algo más que aportar? Sí, bueno, a ver, el, el, aquí hay dos partes, además. Eh, está súper definido. CRM es para fidelizar. O sea, yo primero, que haría? Eh, optimizar el e-commerce y optimizar el tráfico al e-commerce, la conversión y demás. Pero si es posible, a mí me encanta el CRM. Yo, parte del pequeño éxito de la tienda de Turrón es el CRM. Lo tengo integrado, ya os digo, de, antes habéis hablado de Integromat y FTTT. Yo empecé con, con Zapier, no sé si fue el año 2013 o 2014, y se me abrió un mundo nuevo porque lo enlacé con Zoho, CRM. Entonces, yo hago lo que hace el mundo de manera tradicional, que es, por ejemplo, enviar catálogos, eh, enviar un recordatorio en septiembre o en octubre para que la gente compre Turrón y tal. Pues yo todo eso lo automatizo a través de CRM. Es decir, por una parte, intentar conseguir tráfico y conseguir clientes, pero después, a través de CRM, eh, intentar fidelizarlos y que nos vuelvan a comprar. Porque todo el mundo sabe que captar clientes es muchísimo más caro que fidelizarlos. Entonces, cuando ya tienes una base de clientes, tienes que utilizar el RM a muerte. Y es súper útil. Una vez empiezas a utilizarlo, es una gozada. Porque es que dices, joder, es que lo tengo en un momentito. Es que ahora, en tres minutos... Eh, cojo y, y veo, eso también se puede hacer ya no con CRM, sino con Connective, por ejemplo, yo tengo Connective, tú dices, a ver, todos los usuarios que me hayan llegado por AdWords, eh, les voy a mandar un newsletter de, de, de los últimos productos que han visto. Y lo tienes todo automatizado y tienes a la tienda trabajando por ti. Que como está por aquí Jorge, lo que interesa es que una tienda sea rentable, intentar hacer el menos trabajo posible. No para comprarte un Lambo, sino para crecer. Porque la única, el único sentido que tiene un e-commerce con respecto a un comercio tradicional, es que haces muchas cosas automáticas, sin necesidad de tener a lo mejor un dependiente atendiendo ahí cara a cara y, y en una cola sin poder eh, escalar al fin y al cabo. Y el CRM es perfecto para eso, porque todos los días puedes mandar newsletters, todos los días puedes mandar correos personalizados a la gente que, por ejemplo, es diabética y lo tienes todo de manera automática, sin necesidad de hacer trabajos manuales. Así que primero e comes, pero tráfico, intentar crearte embudos de ventas a nivel de SEO, Facebook y demás, intentar vender y después intentar fidelizar con CRM. Vale, genial. Pues mira, ya para acabar simplemente recordatorio, empezamos por Pablo. ¿Dónde os pueden seguir? ¿Por dónde os pueden contactar? Por si hay alguien que nos esté escuchando y quiera, y quiera saber más o hablar con vosotros. Yo creo que donde más encaja la audiencia que estar aquí es eh, Universidad de Ecommerce. Lo podéis buscar en Google o universidadecommerce.net. Estamos haciendo muchas cosas, intentamos eh, dar apoyo en este momento. Entonces, veníos, ahí, por supuesto parte de la formación gratuita, pero lo más interesante es si dais el paso y os animáis, dentro hay una comunidad, estamos todos los días unidos hablando, intentando descubrir lo que va a cambiar, lo que tenemos claro todos los que estamos dentro es que el mundo ha cambiado, el e-commerce ha cambiado pero, pero radicalmente, vamos a tener que aprender y reaprender muchas cosas entonces ahí dentro a lo mejor encontráis un poquito o sea, no, no están las claves, los secretos y las 10 cosas que tienes que hacer para vender online, es que eso si lo había que yo no lo he encontrado todavía en 20 años pues ya no vale, entonces lo que hay es gente que está peleando en las trincheras. Ahí. Entonces, eh, venidos, Universidad de Comercio, os echamos una manita ahí. Venga, genial, José Luis. ¿Por dónde te pueden contactar a ti y a la iniciativa que haces desde ah. VDShop? Perfecto, pues eh, yo os diría que a través de LinkedIn o a través de Twitter. Eh, en Twitter, José Luis Ferrero y en LinkedIn, VDShop y José Luis Ferrero, a vuestro servicio. Genial, ¿y Fabián? Pues bueno, en Twitter estoy como @faloco que son las iniciales de mis apellidos, que sí que suena un poco raro, pero es el mío que me dieron en la universidad, Fabián López Coloma. Y después en LinkedIn y también en EconMaster. Y el tema de los ah, cursos es en cursos.commaster.es, que ahí es donde hemos abierto toda la plataforma y donde podéis entrar a Cota Analítica. Estoy haciendo también uno de CRM para Zoho y todo esto, en fin, que ahí cualquier cosilla nos tenéis. Venga, genial. Pues nada, no, muchísimas gracias a, a los tres. Habéis compartido muchísimo conocimiento, muchísimas experiencias, que espero que sean de ayuda a los que nos han estado escuchando, nos puedan escuchar, para intentar cambiar un poco cómo va yendo esta situación. También gracias a todos los que nos habéis seguido en directo y los que nos estáis oyendo y que, bueno, que os cuidéis todos mucho y que vaya todo muy bien. Un fuerte abrazo. Muchas gracias.